Oigan, la vez pasada venía una señora, ¿verdad? Y venía caminando, y este, ya saben que nunca falta la comadre que se topa de repente, ¿verdad? Y ahí, venían la, ahí venía la señora caminando, y de repente este, venía del mercado, había de comprar naranjas, y, este, y de repente que se encuentra la comadre ahí, este, por, el, por el patio, iba y que la mira y le dice, Oiga, comadre, comadre, dijo, venga para acá, dice. Y ya pues, la comadre se queda así, ¿verdad? Dijo, ¿qué pasó, oiga? Dijo, ¿qué cree, comadre? Dijo, ¿qué cree? ¿Qué cree? Le dice, ya sabe cómo es la, la señora así de, este, de mitotera. Y dice, no, comadre. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, oiga, ayer, dijo, vi a mi compadre. Era su esposo de la señora. Dijo, vi a mi compadre, dice, con un ovni. Y dice la señora, ¿cómo que con un ovni, comadre? Sí, dijo, la vi con un ovni. Dijo, un ovni, dijo, de esos platillos voladores, dijo, de los marcianos. No, comadre, con un ovni, otra vieja no identificada. <risa>